Sé que lo nuestro solo fue cosa del pasado Que no te interesa y ya no quieres ver te tenía, te llamó para ver si de repente quieres volver a repetir lo que en el hotel hicimos mujer. Me cago mi cama te extrañas y te quiero volver a tener. Me meto todo el día lo único que hace es recordarte. No te imaginas todo lo que yo quiero hacerte, pero tú solo sonríes y te alejas de repente.